Bueno, he hecho este vídeo pensando pues que la melamina es más fácil de trabajar que la madera hay mucha gente que se dedica eh, a bricolaje entonces, bueno, cada cual se informa como puede pero si a la hora de hacer algún trabajo tenemos más información o tenemos una información a nuestra disposición como es Youtube o Youtube o Youtube como se diga bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Yo en alguna ocasión también he echado mano de, de los vídeos para mejor cualquier cosa. Aquí me tenéis ante mi cámara y mi grúa. Poquito a poquito se va uno haciendo estas cosas. Bueno, en este vídeo voy a presentar más o menos, he hecho un pequeño vídeo, creo que puede valer para orientación de cómo se trabaja la melamina. En él veremos el disco adecuado, bueno, hay más discos, ¿no? Pero veremos un disco adecuado, veremos la máquina, veremos veremos los cortes, veremos la melamina, trataremos pues de que le sirva para algo a alguien que vea el vídeo. Si acaso alguien quiere saber más, pues en los comentarios me puede dejar uno. Bueno, en el vídeo veremos el disco que utilizo, eh, también un incisor, este disco es un disco de 96 dientes bueno, al diente alterno se le llama eh, digamos, por decirlo de alguna manera que nos entendamos un diente corta por el lado derecho, otro por el izquierdo y otro por el centro entonces en, en los propios cortes que hemos dado pues se verá la forma del corte y ahí se hará uno la idea de cómo están colocados los dientes en este disco es un disco en este caso diente de, de, de vidia eh, también existe un disco eh, con diente de diamante en la línea del disco eh, hay unos discos más o menos del mismo estilo eh, mismos dientes eh, similares distintas marcas entonces sale un disco de estos sale por unos 60 euros existe un disco mucho mejor es similar, pero los dientes son eh, diamantados, se les llama disco de diamante. ¿Qué pasa? Que los, di los dientes están revestidos con polvo de diamante, ¿no? Este disco tiene un coste de 800 euros. Si comparamos con uno de estos que, que cuesta 60, bueno, pues tenemos un margen para ir devorando discos. Eh, este disco de diamantado pues una máquina que esté cortando todo el día, pues yo creo que sí le merece la pena porque realmente le dura el afilado, es eterno. Eh, un disco de eso admite cuatro afilados, cinco, no sé, más o menos. En cambio un disco de estos admite más afilados. lo que pasa es que se va desgastando el diente, entonces pues llega un momento que ya no funciona. Luego existe el incisor, el incisor veremos que es cónico, yo he explicado lo mejor posible. Eh, tiene los dientes cónicos, conforme va a subir, es, el incisor está en la misma línea del disco principal, el incisor desplaza izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo, entonces al ser cónico, empieza comiendo un poquito, pero al ser cónico, si tú lo vas subiendo, empieza a abrir el corte, eso ya eh, cada cual lo, lo ajusta al disco principal que tiene. También existe otro incisor es distinto, son dos mitades que se juntan, se van separando por láminas de micras o centésimas hasta dar el grueso adecuado. Bueno, cabe decir que el que no se dedique a cortarme la mina continuamente, pues con un disco más o menos de estas características, en una máquina que no sea adecuada, eh, ...calculando, controlando siempre la altura del disco sobre el corte... ...pues podemos decir que tiene un apaño, no se puede apañar para cortar cuatro piezas... ...un mueble... ...pero ya dedicarse a cortar más cantidad... Eh, ...cuando el disco ha hecho unos pocos cortes ya... ...el control es muy difícil porque se va desgastando el filo... ...ya precisa de incisor... ...cada cual tratamos de hacer un vídeo lo mejor que podemos... ...yo estoy empezando... He visto vídeos de... sobre el tema de la melamina que están bien hechos. Lo único que pasa es que se dedica una pequeña parte a la explicación, ¿no? Es un trozo de madera, de melamina, se corta y ya está. Entonces, pues sí, sale bien, pero hay que tener en cuenta para el que se dedica a trabajos de bricolaje y eso, que para eso sí le puede servir una mesa y un disco, ¿no? En cambio ya para hacer alguna cantidad más, pues luego se va complicando la cosa, pero en fin, todo es tratar de querer y hacer las historias bien. Bueno, espero que se vea el vídeo, que le guste a alguien y que hayamos... Eh, y no lo sé. Bueno, próximamente eh, trataré de poner un vídeo... Pequeño, pero hablando sobre el DM, cómo se trabaja, por, cómo se, se corta igual que la melamina, prácticamente, ¿no? Cómo se trabaja, el proceso de, de lacado y tal. Estoy preparando un pequeño vídeo, pues, por si a alguien le gusta y sabe que va a salir o cualquier historia, aquí me tenéis. Hasta luego, Lucas. Bueno, y a elegir, pues, el. El de, de tantos diseños, el que a uno más le guste. Pero bueno, ya vemos más o menos de qué está compuesto. Hay muchos modelos, muchos diseños, pino roble cerezos, son imitaciones a, a un barnizado natural. No son idénticos, pero se parecen muchísimo. Entonces esto se utiliza para hacer muebles más económicos y también bastante vistosos aquí vemos que no deja de ser un tablero de aglomerado revestido en melamina pero este vemos todo aglomerado en este en cambio apreciamos aquí dos capas como de milímetro y medio dos milímetros sobre el propio aglomerado aquí le vemos que esto es dm entonces el DM lo que hace es que queda una superficie súper lisa y sobre esta su propia eh, superficie se encola la melamina y el acabado del tablero es fenómeno. Esto está para, para lacar si queremos. En cambio, el tablero normal no, el tablero normal está, hay más... Se ve, está más pronunciado lo que son la viruta del prensado, entonces esto se ve muy bien hacia el trasluz. Eh, contra... Esto se ve muy bien a contraluz. El tema de, de la viruta aquí con la cámara no no parece que se nos puede ver. Bueno, habiendo visto antes lo que es el tablero en sí, ahora vemos. Eh, los discos que hacen falta para trabajar bien la melamina. estamos viendo un disco de diente alterno tiene tra diente trapezoidal este disco tiene 96 dientes contra más dientes tiene el disco más suave hace el corte porque son muchos digamos que son muchos dientes a comer y entonces Cortan un poquito, poquito, poquito, poquito. Si lleva menos dientes, al mismo paso de, del tablero. Aquí tenemos un tablero de melamina. Cuando el disco va comiendo, por la parte de arriba va cortando y corta a favor. Cuando el disco va saliendo por la parte de abajo, sale a la contra. Va rompiendo la melamina. Aquí entra, la corta, pero aquí la rompe al salir para que el de abajo tan bueno como el de arriba necesitamos un incisor que es un disco más pequeño este, la función de este disco es ranurar por la parte de abajo cortar la melamina de, digamos que ya cuando ha cortado la melamina no existe y entonces en la ranura que ha dejado el incisor eh, corta el disco grande entonces al cortar al salir por la parte de abajo ya no hay melamina y ya no astilla Ahora haremos una demostración en la máquina y, y ya se irá comprendiendo. Bueno, yo trato de explicar lo mejor posible. No soy un experto, pero bueno. Entonces, en, vamos a ver si se ve un poquito el diente del disco. Ahí vemos cómo brilla un diente alterno. Este es el alterno, este es el trapezoidal, este alterno. Entonces, por decirlo de alguna forma, uno a la derecha, otro a la izquierda y otro al centro. Ahora veremos el corte. Con respecto al incisor vemos que los dientes, vamos a ver si lo vemos bien, son cónicos. Y aquí les tenemos. Bueno, vamos a pasar a la máquina. Bueno, para el que no haya visto el sistema de corte de estas máquinas, tenemos aquí el incisor, un disco pequeño gira a la contra que el grande. Tenemos el grande, gira hacia adelante y esta es la inversa. Este tiene regulación hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, para centrar justo al mismo, a la misma línea o eje de corte del grande. Bueno, aquí me he preparado varios trozos de melamina. Antes hemos dicho que había, por decirlo de esta forma, dos, dos clases de tablero: el que va revestido con DM y el que va normal, solamente el aglomerado. En este aspecto hay que decir que para trabajar es mucho mejor este: el que va revestido con DM, antes de la melamina. Los cortes son mucho más perfectos, el tablero es mucho más fuerte, el tablero, o sea, hay bastante diferencia. También hay que decir que todo trabajo tiene sus trucos. Entonces, eh, para sacar buenos cortes, cuando el disco está recién afilado o está nuevo, lo suyo es que sobresalga por encima del tablero un par de centímetros. qué es lo mejor, eh, bueno, como corta el disco abajo, el disco arriba, eh, yo daré la explicación que, que creo que para mí no es mala, y, y sobre la marcha lo vemos viendo. Este disco está ya un poquito gastado, pero todavía se puede utilizar, entonces vamos a dar un corte primero con el disco en bajo, eh, ya digo, sobresaliendo un par de centímetros por encima de la melamina y vemos el corte que hace por la parte superior y por la parte inferior la no corto casa totalmente de la para que se aprecie mejor Voy a cantar esta canción. Con mucho cariño de vemos que el corte superior está bastante bien este la disco ya está de algo desafilado de y hace unos pequeños dientecillos este disco lo que necesitaría sería para hacer el corte superior más o menos perfecto sería subir más pero bueno ahora vamos a ver la parte inferior la parte inferior vemos que está bastante bien está casi igual que la superior eh, Esto dice que el disco pues, todavía es aprovechable. Aquí hemos dado un corte en la melamina SuperFan, que le llaman. Ahora vamos a dar un corte con el disco en la misma situación a la melamina normal, al tablero normal. Bueno, vemos que también ha salido bastante bien quieto, ahora vemos que también la parte superior ha salido bastante bien, la parte inferior vemos que ya en esta melamina, en este tablero, vemos que en este tablero nos entra la máquina, bueno ahí vemos que en este tablero ya hay más esportillamiento, estamos hablando del disco que ya está un poquito gastado y está por encima de la melamina de 2 centímetros ahora vamos a hacer unos cortes con el disco más arriba más alto para subir hay que tener en cuenta que conforme vamos desgastando el filo del disco el disco va, tiene que ir subiendo porque si no la parte de arriba siempre es portilla entonces siempre tenemos el apoyo del incisor hay quien no ha utilizado nunca el incisor hay quien lo utiliza desde el principio hay quien utiliza el disco y cuando ya el disco no corta bien, utilizando el incisor. Eso ya el operario es el, el que decide su sistema. Ya hemos subido el disco. No está de todo. Voy a dar un corte en lo que es el super pan. Que lo veamos bien aquí. Vamos a otro lado. Corte por la parte superior, ahora ya sí que sale bastante bien. Recordemos que el disco ya ha subido, arriba. Y parte inferior, con el disco más arriba, más alto, ya vemos que empieza a portillar. Lo cual, si no nos gusta el corte, pues hay que utilizar el incisor. Este tablero es super pan. Ahora vamos a dar un corte en el tablero en el normal. Recordamos que el disco ahora está más alto que, la que el primer corte. El disco corta perfectamente por arriba y vemos que por abajo ya tenemos más esportillamiento que en el tablero de Pan. Este es el tablero el normal. Y este, el superpan. Vemos la diferencia, ¿no? En este de la derecha vemos que lleva dos capejas de MDF, de M, y eso hace de soporte para la melamina. Entonces se trabaja mucho mejor con estas máquinas. O incluso con una máquina que no sea adecuada para. Bueno, ahora veremos la función del incisor. Como hemos dicho antes, se regula hacia arriba o hacia cualquier lado para centrarlo con el disco principal. Yo lo estoy subiendo, ya sobresale el plano de la mesa. Vamos a primero a cortar un, un pequeño trozo sin, sin llegar a cortar con el principal para que veamos lo que hace el inciso. No, ese no es. No puedo, no me deja la máquina. Tengo que arrancar. Bueno vemos que la función del incisor es esta, voy a parar. Vemos que la función del incisor es esta, comer la melamina por la parte baja para que cuando el disco salga no rompa. Hay que tener en cuenta que esta ranura es un pelín más ancha que el, que el grueso del disco principal. ...vamos a dar el corte completo... ...bueno, casi completo... ...bueno, vemos que por arriba sale perfecto... ...la parte inferior... ...a ver si me centro... ...la parte inferior... Tenemos ahí dos pequeños esportillados, pero puede, ser, puede que haya sido al sacar el tablero hacia detrás. Es que no he querido cortar para que se vea el efecto del incisor y el disco. El disco va cortando por donde ha entrado ya primero el incisor. Voy a subir el incisor otro poquito y vamos. Vamos a dar otro corte. Bueno, ya he dado otro corte. Vemos que la parte inferior es esta. Nos sale perfecta o casi que perfecta. Bueno, vemos ya el segundo corte. Esta es la parte de baja, la parte de abajo. Ahí vemos la zona del incisor. Y vemos que el corte sale limpio. Ahora vamos a dar un corte completo y vemos cómo nos sale el corte. Esta sería una parte, este sería el corte inferior, el superior, este sería la otra parte del tablero, vamos hacia atrás, hemos cortado así, vemos que los dos cortes son buenos, y si le damos la vuelta, Vemos que en la parte inferior también son buenos los cortes. Puede haber algún por ahí, algún movimiento de, de la mano o del tablero. Pero bueno, el corte en sí es un corte bueno. Bueno, más o menos ya hemos visto cómo corta esta máquina y cómo se corta la melamina. Esta ha sido una prueba en un trozo y hacer lo mismo Vamos a dar un corte en, el, en la melamina de otro color, que lo veamos. Vemos el corte inferior, vemos el corte superior vemos el corte superior y vemos el corte inferior para que, para los que no supieran cómo funciona esto pues bueno siempre. nunca está de más la máquina en sí es esta siempre hay que decir que cuando se trabaja con máquinas sierras, circulares, de cinta, cualquier historia, cualquier máquina que esté en movimiento, pues hay que extremar las precauciones. Aquí vemos el cuadro de mandos, el paro de emergencia, eh, esto ya es obligatorio desde hace bastantes años, arranque estrella triángulo, eh, a ver si lo digo ahora, rearme, este botón es para cambiar el disco, Subida, bajada automática, inclinación automática, incisor, aspiración y bueno pues ya, ya no tiene más historias solo lo que tenemos el cuadro detrás eléctrico.